Sabe, un día normal ya en la vida de un viejo cómico, casi jubilado, porque ya sabes que los cómicos no llegamos a jubilarnos nunca. No me quiero morir tampoco como Molière en un escenario, quiero disfrutar ya trabajando bastante menos. Pero sí es verdad que primero me levanto siempre pensando en lo mismo, quizá porque tengo pesadillas de que no me es el papel de que no acierto con la ropa para vestir el personaje, lo que es la obsesión de 50 años de, de teatro. Entonces, un día mío en la vida es normal, me levanto, pongo la televisión, bueno, ahora pongo sobre todo servicios informativos, desayuno, si, cuando puedo me largo a la calle. Y siempre tengo algún contacto importante con gente del mundo del arte, con gente del mundo de la música, del cine, voy a comer con ellos, me muevo en ese mundo mucho, regreso a mi casa y las tardes son más plácidas generalmente. Oigo mucha música, mucha música, yo soy profundamente melómano, oigo mucha música sinfónica y luego me gusta escribir. Todos los días escribo unas cuantas cuartillas de cómo me ha transcurrido el día, a quien he conocido, esta vez hablaré de ti, de la experiencia del, del mediodía, y ya, pues sin darme cuenta, se me va haciendo la tarde larga, larga y terminando. Luego si hay... Yo soy, lo confieso también, que esto con es un cómico, es una cosa rara, soy muy futbolero. Y como hay un partido del Atleti o alguna cosa así, yo soy fijo de la televisión para ver ese partido ya. Nos acercamos a la noche, normalmente ceno ligeramente con mi mujer, y hay muchos días que si salimos vamos a un cine, ...y nos movemos un poco también... ...quedamos algún amigo del mundo de la profesión... ...a tomar un copetín... ...a disfrutar de un mini concierto... ...de una buena charla... ...y bueno, ya transcurriendo el día... ...que te he contado una historia muy larga... ...pues eh, a casa... ...y en casa a leer otro poquito... ...a escribir quizá otro... ...las últimas consecuencias del día... ...y generalmente a dormir... ...como hacemos los cómicos en este país... ...a partir de las 4 de la mañana... ...que es lo suyo...